Hola a todos, aquí estamos en una nueva sección de noticias, y bueno, va a ser un poco más corto, pero lo que quiero decir es que ya voy a incluir el loqueno. Mira pues aquí vamos a presentar pues uno de los renders que voy a usar como representante, así que allá está. Hola hola, si sí soy yo un render PNG de Neon Boyfriend, y pues voy a hacer un contenido más fresco para el canal, para que no se estanque en puros Gameplays. Pero se preguntarán qué nuevo traeré al canal, pues traeré tops, opiniones, análisis, reseñas, etc. Y pues si se lo preguntan, no. No he copiado el formato del locuendo copiado a Jukol, solo es porque es una p*** sacar fotos de un mili y luego recortarlo y ponerle mi voz. Pero ya en serio. Si tuve inspiración por Jukol y también por Seth para que haga el locuendo. Y bueno esto sería las noticias del canal. Yo ya me despido adiós.